¿Vales? Vamos a abrir la puerta suavecito Hay un murcio de agua adentro que apagar la luz Mira está ahí, está volando arriba imbécil, arriba ¡Oh, puta. ¡Oh! Y listo Míralo bien, arriba, arriba, está arriba Voy... R R Entra, entra, entra rápido ¿Y por qué entro yo? Agáchate, cari monda, agáchate, agáchate ¡Ah! No puedo No hay que <risa> que te que me convierta en Batman o me Jajaja de cachón Entremos de cachón ¡Ah! Grávalo, grávalo, la, ¡Ah! la ventana ¿Qué se hizo? Ya lo vimos ¿Qué fue? Está ahí Ya amigo, quieto, por favor, quieto Entremos, entremos Amigo, cálmate Vamos con esto No, no, no Es un pobre vampiro Jodón. Vamos a darle con esto. Quieto, cachón, quieto. ¡Déjalo quieto, cabrón! La tapa ni logró por sí. Vamos a darle por... con esto que está pensando cómo escapar. No, espérate, ya sé cómo va a escapar. Vamos a matarlo. <ríe> Ven, maldito, no te voy a hacer nada. No, no, Dios, quieto, quieto, quieto, quieto, cachón. Es que vamos a jugar un poquito. Quieto, quieto. Sácale, verga. No, sal! Es mío. Es mío. Ven, mamito Quieto, Johan, quieto, quieto. No la güey, pero por qué no te vas? Sabes que yo lo voy a matar, ¿no? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,